Ha sido enriquecedora totalmente eh, volvería a hacerlo un millón de veces pues porque te hace vivir en tres días lo que puedes llegar a vivir en media vida en tres palabras ha sido un bombardeo de sensaciones no sé si podría decirlo en tres palabras eh, interesante eh, No, no no, no, me sale la palabra adecuada para... Estresante, interesante, estresante y enriquecedor. Más que esté pensando en venir, lo primero, que yo creo que debería pasar todo el mundo por esto, para entender eh, cómo llevar a cabo tu vida. Y luego, si ya se deciden los que quieren venir, no se van a arrepentir en absoluto. Tienen, tienen que venir, vamos.